Amigas y amigos, soy Diego Paul Paulsenker, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y en este Día del Patrimonio Nacional, quiero invitarlos a realizar un entretenido y educativo recorrido virtual en el edificio del Congreso Nacional en Santiago. Esta experiencia en 360 grados la hemos preparado con la Biblioteca del Congreso como una manera de honrar esta importante fecha con el contexto de pandemia que hoy nos aqueja. Y de acercar a la ciudadanía a la historia de este edificio que entre los años 1876 y 1973 fue la sede del poder legislativo en nuestro país. Los esperamos en bcn.cl slash congreso360.